Pero no pasa nada porque sé que en la nueva casa me esperan cosas geniales y que me, me esperan muchas cosas por vivir. Así que ahora tengo que ir a buscar a los chicos para que vengan a ver mi nueva casa. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Hola! ¡Hola, Meli! Oh, oh, Hola. están todos acá! ¡Ay, qué bien que están todos acá! ¿Qué? No grites tanto, claro el de las es Pero ¿Qué ¿qué son, son conejos! ¡Son conejos! ¿Qué? ¡Son conejos! Para, estamos en el, en el momento más importante de la telenovela. Ay, qué <risa> Zanahoria está besando a brócoli. Ok, eh, esperen, puedo decirles eh, dos cosas. Primero. <risa> que se está poniendo <risa> intenso. Pero que si sí es una bueno, foto. Una la, ah. cuestión, la cuestión La cuestión es me mudo. Ah, muy bien. ¿Eh? Sí. ¿A dónde? Vendí mi casa en la claro? playa. La vendí. ¿Y ahora? Sí. <risa> oh. Puede ser. Sí, la vendí <risa> En la playa Sí, realmente sí, porque se la vendí a la abuela ¿Qué? ¿Cómo que la abuela? Sí, la, la, abuela, la abuela quería cambiar su casa eh, Y se vino a vivir a la mía Se la vendí y me compré otra Y acá están mis escrituras Y tenemos que ir a buscar mi nueva casa No la vi todavía Eww, ¿Qué? Primero que nada, la abuela debe estar recontenta. Bien por ella. Sí, qué bueno que cambiaste de sí. casa. Me alegro mucho. Sí, no saben. La mansión ¿Qué? de la playa. Me imagino sí. que te compraste un castillo enorme. Sí, no sé, Sí, sí. es de... una mansión sí? hiper mega gigante. A me de de gigante. De la playa. No. Pero, no. Pero no importa, vengan, vamos a ir. Lo llevo a mi no, nueva claro. casa. Vengan acá conmigo, no, vamos todos. Que la casa. Augusto. Lamento decirte ¿Qué? que en mi coche no tiene no espacio no, para 4 Para, no, no, no. <risa> para, para, auto Poné un auto, auto. y vaya. bueno, ahí Ven, está vente mi Váyanse cosato. juntos Ahí está, oh. síganme Mi casa tiene que estar allá, enfrente, del otro lado Así que voy a ir, okay. tendría que intentar ir rápido Aquí no, ¿Es no hay casa, eh ¿Acá es? ¿Sí? No, hay no, no, no, es acá. no hay nada, nada acá. No, Pero ¿cómo va a ser aquí? Si aquí no hay nada? Era acá no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, vas a estacionar no, no, no, puede ser! Espera que, lo estoy intentando sacar, pero no, sacar, no, no, no, no, no, me quedé, me quedé sin auto. ¿Y mi casa? no, no, mi no, ¿Y tu casa? ¿Qué? ¿Dónde está tu casa? Se supone casa? que estaba acá ¿Qué? No lo entiendo, es una casa Imaginaria, acá está la piscina no, no Y acá está ya ¿Cómo así? ¡Pará! ¿Por qué no? me no? Vengan, voy al baño! ¡Me estafaron! ¡No! ¡No gusta el baño que es ahí! ¡Me estafaron! ¡No se la tomen a risa! ¡Me estafaron! ¡Para, para, para! ¡Para, para! pero, pero mucha ¡Para! ¡Déjame que voy a ver la tele! ¡Voy a seguir viendo el programa! ¡Para un segundo! ¡No poco, ¿Qué? ¿no? ¡Qué estás pisando en mi cama imaginaria. ¡Ah! ¡Basta! Estoy... Es, podría no, no, comprarme no, no. el terreno, pero no quiero porque eso significa que tendría que construirla ¿Qué? y tardaría mucho tiempo. Se supone que yo compré una mansión. ¡Me estafaron! Hermana, tengo una pregunta. ¿Qué? Compraste tu supermansión imaginaria en una agencia por internet. Por internet. ¿Cómo? ¿Por internet? ¿En serio me lo decís? ¿Por sí. internet? Sí. Me estafaron. ¡No! Ah, por internet ¿Qué sé yo? Parecía hermosa y dije y me dijeron que tenía que comprarla rápido Porque si no, ya se iba a salir de la venta Y que se le iban a vender a otra persona Y bueno, les pagué con mi tarjeta Por internet No, no, no, no, no puede ser Por no, internet no ser. En serio Pero por bueno, internet. paren Vamos a la casa de alguno de ustedes. Sí, Quiero porque... buscar otra casa. Necesito... Vente, ven. No, para, ya sé. No voy a buscar otra casa. Voy a decirle a la abuela. Ey, abuela, devuélveme mi casa. Pero, espera, espera, ¿Qué? Te, espera. Espera, un segundo. Un segundo. ¿Qué? Ahí está, cerré la puerta. Ah. Gracias por el detalle, Daniel. ¿eh? Gracias. <risa> vamos a la casa de la abuela, que yo creo que la abuela va a entender la situación. es esto soy! Pero ah, es que quiero... Pero mira, la Daniel, ¡te saltaste todos los semáforos, Daniel! ¡Vaya que no vive nadie! Es verdad, ¿para Hola, qué vamos a hacer? <risa> la, abuela, la abuela conduce más rápido que yo, créeme. Igual, la abuela Rita no te va a devolver la casa, ya te lo digo, Lina. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Lo dudo, lo dudo. Sí, me, aquí me la tiene que devolver. Poco, poco. Me la tiene que dar. No, Pero te la pagó. No hay que desconfiar de la abuela. Puede nah, ser. De la la abuela? Pobre abuela, seguramente es revuelta. Que creen que la abuela no me va a dar mi casa. ¿Cómo no me va a dar mi casa la abuela? Dani ya tocó. ¡Eh! ¡Augusto, que... cuidado! me tu Ay, eh, huevo, está yendo muy rápido, Augusto, ¿no? Hijo, estamos invadiendo la casa de la abuela, me parece. Yo me he quedado acá por las dudas, ¿saben? ¡Hola abuela! Okay. ¿Eh? Abuela ¿Quién? ¡Hola! ¡Rita! ¿Qué? ¡Hola abuela! ¡Andalo! Abuela soy yo, abuela soy yo, Linita. Hola. Oh, oh, hola, Linita, ¿qué estás haciendo por acá? Ah, eh, viste que te, te di hoy la casa, que me la compraste Ay, y todo bien. Sí, querida, qué buena que está esta casa. No sabes, nunca en mi vida había tenido una casa tan linda. Mira esta. Es sí, eh, abuela, hay un problema. Ay, bueno, querida, tengo habitaciones puedo invitar a Raúl, al panadero, a la no, al la al no pero te puedo invitar a vos. Ah, qué bueno que lo mencionas, qué bueno que lo mencionas, que me puedes invitar a mí eso, porque hubo un problema. ¿Eh? Eh, ¿Qué pasó? La casa que iba a comprar al final ¿Tapa? fue una estafa, así que eh, quiero comprarte otra vez mi casa. ¿Estufa? No, una estafa. Ay, porque eh, una estafa, entonces quiero comprar otra vez mi casa. Y, y puedes quedarte acá conmigo, eh, te dejo vivir ¿Eh? conmigo, pero quiero comprarla de nuevo. ¿Qué? ¡Qué chocolate! Ay, en, serio? ¿En serio te pasó eso? ¡Ay, no puede ser! ¡Eh, mocoso! ¡Aleja tu mano de mis doritos! Está pero bien, entonces... Bien, Rita, perdón. Abuela, ¿entonces me la vendes de nuevo? ¿Qué? No, querida, discúlpame, pero esta casa no está a la venta. Es lo mejor que me pasó en la vida. Pero cómo Así que quiero decirte, pero, amablemente, fuera de mi casa. Pero... ¡Por favor, abuela! ¿Qué? Por favor, ¿qué? qué no, que querida, me demos a mi ver, casa. No, si querés, hoy a la noche podés quedarte por 500 Robux. ¿Qué? Que me quedé, pero solo por hoy. y si no, bueno, es una buena verte, oferta. No, no sé si me siento más estafada por la casa o por la abuela. A ver, es una buena oferta. Abuela, ¿eh, ¿me, me dejas usar tu computadora, por favor? ¿Qué? Me dejas usar... demasiado. Por yo, favor. Dejar... No, no, no. Querida, estás abusando de mi confianza. ¡Fuera no, no, no, no, de, de mi casa! Ah, me echó... No puede ser. Chicos, la abuela me echó. Me echó de la casa. No puedo creer que la abuela me baneó de su casa. ¡Mírenla! ¡Está ahí! ¡No pises mi césped! ¡No puedo pisar tu césped! ¡Me acá fuera. Se fue y no me dejó hablarle. Chicos, esto salió muy mal. Que hay un problema. La abuela no me quiere devolver mi casa. Esperen. Una... No, no me la quiere devolver. Me dijo que no y de hecho me baneó. No puedo entrar a su casa. ¿Te bañó? ¿En serio? Sí. Decís, ¿Quieres que hable con ella? No, ¿para qué? A ver, esperen, no importa. Voy a ver qué otras casas hay acá en Brookhaven. Esto lo vamos a arreglar. Bueno. Chicos. No puede ser. ¿Qué? No hay más casas en Brookhaven. ¿Cómo que no hay más casas, No, no hay más casas. No. Mira, mira, No, no mirá, mirá. No hay más casas a la venta en Brookhaven. Y yo quiero una casa, no quiero un terreno. Quiero casa. Pero ¿Y ahora? Y tu casa Pero... invisible de la montaña. Baño. Me bañó Melia, vos también ¿A ¡No! No ¿Y? puede ser ¿Y si le tendés una trampa como para que la abuela Rita trate de firmar un papel trucho o algo así? No, chicos ¿Saben qué? Acá veo que hay una casa en venta El problema es que no está en Brookhaven ¿Dónde está? En otro pueblo No puede ser Chicos, me voy a no tener, que ir, chicos, no, voy a tener nina, que ir no. a otro lado Me voy a tener que ir de Brookhaven ¡No puedo creerlo! Buena bueno, suerte ¿Cómo buena suerte? Buena suerte, ya está, eso es todo. Si quieres, voy Mira. contigo. No puedo creerlo. ¿Qué? ¡Liga! Si quieres, vení. Uh, estoy cansada de tanto caminar. Si quieres, eh, te puedes quedar en mi casa. A ver, si me lo puedes cambiar como corresponde, te dejo quedarte todo el tiempo que quieras. Podemos vivir juntas. ¿Por qué estás volando, Melina? Estoy volando. estoy con vos? Sí, sí, sí, sí conmigo, claro. <risa> si vos decís... Bueno, no, porque yo quiero tener una casa mía para mí. Augusto chocó. Mía para mí. Eso es lo que quiero y lo que necesito. No tener una casa eh, que, que sea de otra persona. Pero estoy yendo a tu casa porque ahora no tengo otro lugar. Eh, ok, eh, bueno. Tengo una idea, chicos. ¿Qué? Esta noche... Me voy a ir al otro pueblo Voy a ver la casa y si me gusta la voy a comprar ahí No voy a volver a cometer el mismo error No voy a comprarla por internet Así que si me gusta me voy a quedar ahí Me voy a de pueblo Y me voy Ay, auto. Te quedaste sin auto también Sin casa y sin auto me parece No puede ser, en serio Pero no pasa nada eh, Bueno, creo que esta va a ser la despedida Como que la despedida Pero tan lejos te vas Lina, tengo a una idea Me he pero igual me voy, me voy de Brookhaven. No, no? No, y tal vez verte. para siempre. No, no, no digas eso. eso. Buena suerte, no digas eso. Bueno, suerte, ¿Dani? me dice Daniel. Me vas a extrañar cuando no tengas a quien pedirle el Robux. Pero si vas yo a voy ver. contigo, no? ¿Ah? ah, ¿venís conmigo? Sí, no. Ah, bueno, entonces me paga, ¿sí? ¿Quién me paga el alquiler? Qué chistoso, ¿no? no, no bueno, ser. chicos, no vamos. No, llores, me vas a hacer llorar. Pero no, Yo quería que te quedes. Bueno, Ay, chicos, hagamos ir. una cosa. Les prometo algo. Les prometo venir a visitarlos todos los fines de semana. Pero, pero si te vas, no me vas a prestar más tu ropa. No, pero tengo una idea. Tengo una idea, chicos. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Yo, iba a decir yo también estoy triste. Sabía que era un adiós. Vendiste Esto casa. no es un adiós. Esto es un hasta luego. Si vos no vivías ahí. Pero, eh. pero pasaba todo el tiempo ahí. Así que, chicos, va, si no, hay no, otra que casa, la venta, una cosa. ¿Qué? Si te vas me me regalas tu auto. ¿Qué? Ir, El Marta? auto no lo llevamos, rata. Venga, súbete al coche. Bueno, chicos, eh, si sale otra otra ¿Qué? casa en venta nos vemos. Augusto, tú no. Bueno, oh, Augusto. Quiero, quiero tu Fuera, Bueno, no, no importa. Pensado, acelera llena. Dani, acelera, no hagas esto Lina. más difícil. Lina. Adiós, Melina. Me voy. Dani. Creo que esta casa fue una muy buena decisión. ¡Y mira qué hermosa que es. No lo puedo creer. Al no. final comprarla fue buena idea, y ¿eh? Tiene mucha luz. Uy, mira esto. Me encanta, me encanta. Extraño un poco Brookhaven, igual tengo que decirte. Eh, pero, pero no me quejo. Pará, encima me está sonando el teléfono. A ver, ahora le voy a atender. A ver qué es esto. ¡No! Mirá el balcón que tenemos. Ay, bueno, voy a atender. ¿Hola? Hola, niñita. Hola, abuela. ¿Cómo estás? Escúchame, ¿Dónde estás, nena? ¿Cómo? ¿Dónde estoy? Me tuve que ir de Brookhaven. Bueno, volvete, volvete. Te quiero vender la casa. ¿Cómo que volvé, volvé que te quiero vender la casa? ¿De qué estás hablando, abuela? Hey, esta casa es una porquería. querida es muy grande, se ensucia demasiado. No la quiero. No puedo creerlo, abuela, pero me hiciste comprar otra ciudad totalmente distinta en serio no puede ser me colgó abuela abuela Mira, me encontré, colgó encontré paleta de tiempo la abuela quiere que vuelva a Brookhaven me quiere volver a vender mi casa ¿Eh?